Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo duplicar en Beduar, bueno para dupear o duplicar como le prefieran decir, hay que tener un compañero que nos ayude, yo en este caso me metí con un tipo al azar. Lo primero que hay que hacer es guardar los materiales que tengamos en el inventario, luego hay que esperar a que se junten materiales en el generador a continuación, hay que ponerse en el borde del generador pero sin agarrar los materiales, esperar a que nuestro compañero vaya a buscar los materiales y listo se duplican, yo me llevo la misma cantidad de materiales que él recogió, eso es todo espero que les haya gustado.